Hola a todos si quieren que les salude díganme en los comentarios que para comentar está obviamente jajaja bueno y en cuanto a los videojuegos alzar el jueves porque no tengo tanto tiempo y, y saludos a Cecilia, Zárate, Fiorella Lezcano y Juan Andrés y a Fabricio Daniel y Alan Gabriel saludos X de adiós y denle like si quieren más videos de este tipo de contenido adiós mis queridos cavernícolas adiós.